Sí, hemos uh, celebrado la uh, solemnidad de esta fiesta tan especial para Potosí, es Corpus Christi, y de manera especial hemos uh, invocado la bendición de Dios Padre de Jesucristo sobre nuestra ciudad para que esta pandemia ya no siga azotando las familias potosinas. Que cada vez eh, se pueda controlar y nosotros podamos ayudar en, esta, en esto que es eh, ser muy preventivos para que la pandemia no nos no crezca de manera tan grande como sí. Y también hemos pensado para que ante la pandemia, ante esta enfermedad, creo que debe aparecer con, con mucha seriedad, con mucha profundidad, todo lo que significa la solidaridad. Por eso hemos rezado y hará que Dios nos acompañe, nos bendiga y en estos momentos tan difíciles que vivimos. Un mensaje a los políticos, eh, monseñor, por favor. Yo creo que todos los eh, políticos tienen que entrar en la dinámica de la solidaridad. La política es el arte de la caridad, no el arte del negocio, no el arte del prevendelismo, del protagonismo falso. Entonces que Jesús les ilumine a todos para que de verdad trabajen por el país, trabajen por los más necesitados de nuestro país y no para ellos mismos.